soñaba con un vestido blanco y de llegar con su novia hasta el altar. La que después de nueve meses un niño bautizó con el nombre de mamá. La que después de nueve meses un niño bautizó con el nombre Sonando frente al viejo Si por sonceras él te quiso llenar La que sufre cuando te ves sufriendo La que llora cuando te ves llorar Te debía una canción para mi madre Y para todos Mi madre y para todas las madre por igual. Y el que no la tenga que mire una estrella que por siempre la más bella de estar. Y el que no la tenga que mire una estrella que hay por siempre la más bella siempre ha de estar. soltera una cosa distinta, porque fuiste madre, hermana y compañera, porque fuiste madre, hermana y compañera, y te pusiste la ropa de papá. de la madre que tiene un hijo preso, frente a una reja. La Que acusen los jueces sindicales Ella no acusa, solo sabe amar Que acusen los jueces sindicales Ella no acusa, solo sabe amar Le debí una canción para mi madre Y para todas las madres por igual Y el que no la tenga que bien bella de estar El que no la tenga Que mire y estrella Que hay por siempre Más bella de estar Bueno, gracias gente, quería informarles Que el sábado 23 de octubre vamos a estar entrenando una próxima canción que se viene al canal Así que bueno Pero Que hay Que hay